Hoy presentamos, las quesadillas si sí, llevan queso A caray, casi no salgo a la calle, y cuando salgo, está todo adornado, de los colores de la bandera la verdad que no entiendo, aún así me gusta mucho mi barrio. ¿Qué tranza carnal? ¿Acaso no sabe que se celebra hoy? Hoy es 15 de septiembre, no digas pellejadas. ¿Y tú quién chuchas eres? Aquí en el barrio me dicen el botijas, pero puedes decirme carnal si quieres. Jajajajajaja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no quiero. XDXDXD. XD, XD. Entonces, cartera y celular, donde pueda verlo? Es broma mi botijas, oye, cambiando de tema, ¿tú crees que las quesadillas se llaman así porque llevan queso? Otra vez preguntando pellejada Nada de eso mi botijas, es una controversia, que ni los mismos mayas, han podido resolver Ah que caray, nadie te preguntó juas juas, bueno, ya me voy, sobre este la lavas carnalito De la que me salve xd, esa técnica de las quesadillas si sí funciona 100% recomendada a mis panas Ahora sí, a comprar el quesito de mis quesadillas Alguien dijo quesadilla, quesadilla viene del nahuatl sin que significa tortilla doblada, entonces por eso las quesadillas no necesariamente llevan queso. Ah. Y recuerden amigos pasársela bien el día de hoy, si toman no manejen y coman muchos taquitos, viva México cabrones.